en la materia que que es José que que José es eh, colaborador con nuestro nuestro la la Escuela de Organización industrial y tiene su propia compañía que compañía, que, bueno, pues es una startup una startup que unos hace unos cuantos años ya en aquí en sevilla Sevilla, una empresa sevillana y eh, él es eh, licenciado en ciencias físicas por la universidad de sevilla tiene tiene más de años años de experiencia Precisamente en este tipo de tecnologías, ¿no? Ha desarrollado incluso una patente concreta de, de un dispositivo óptico para la para precisamente para la aplicación de, de estas técnicas de visión inteligente. ¿no? Y además ha hecho multitud de proyectos con distintas empresas, incluso en la Universidad de Sevilla, de aplicaciones prácticas que esperamos ahora que nos, nos, eh, nos deleite con ellas. ¿no? Eh, para, un poco por la parte de la logística que decía Marisa, os pido por favor que bueno, cerréis los micros y, y los, eh, los vídeos para no distraer al ponente. Y tenéis abajo eh, un botón de un monigote con la mano levantada si queréis hacer alguna pregunta. En el transcurso de la, de la sesión podéis darle al, al monigote y, y yo ya le trasladaré a... a, a José, que, para que os pueda responder. En el mejor de los casos, lo ideal sería que, al final que de la sesión de José, pues, eh, tener un, una, un ciclo de, de preguntas y respuestas que, que le trasladaré yo a él. Él está encantado de estar aquí con nosotros y, como digo, si hay algún tema que en un momento dado queráis exponerlo a lo largo de la reunión, eh, pulsáis el monigote y, y se lo trasladamos. Así que nada más, espero que disfrutéis. José, no sé si estás por ahí, te veo. Te vemos. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y te cedo el micro, yo corto mi micro y mi vídeo y te dejo que, que empieces. ¿De acuerdo? Un abrazo hasta ahora. De acuerdo. Bueno, antes de nada, eh, dar las gracias a, a Juan Ignacio y, y a la Escuela de Organización Industrial por, por invitarme a esta, a esta ponencia. Para mí para mí es un placer siempre colaborar con, con, la, con la EOI. Entonces, bueno, eh, cuando Juan Ignacio me, me propuso hablar sobre la visión inteligente en la industria, eh, para mí es un tema... Eh, que es mi día a día en, en, en la actividad de nuestra empresa, es en lo que estamos especializados. Y, bueno, aunque mi formación es de físico y empecé en temas de óptica, en mi carrera profesional, pues poco a poco he ido evolucionando y especializándome cada, cada vez más en, en, en la visión artificial y, realmente, ahora es eh, la línea de actividad principal, tanto mía como profesional, como, como de mi empresa. Entonces, bueno, voy a... Como ha comentado Juan Ignacio, eh, a mí me gustaría que, que, fuera algo, eh, que fuera algo interactivo, que la gente, si tiene alguna duda, no me importa que, que interrumpa, al contrario, seguro que, que cualquier interrupción de cualquier interrupción sale una, una aclaración una explicación mucho más interesante de, del discurso que pueda yo aquí tener preparado o que pueda soltar sin ningún sin ningún tipo de feedback y y por, por lo tanto por mí eh, cualquier pregunta que tengáis si no hace falta que esperemos al final de la sesión que al final de la sesión habrá también una, una parte dedicada a, a, eso, a hacer esas preguntas, pero si sobre la marcha tenéis alguna, alguna cosa que comentar, por favor, interrumpidme. Y bueno, voy a pasar a compartir... Eh, un segundo, voy a compartir pantalla. Bien. Eh, ¿Entiendo que, que veis mi pantalla? Lo vemos, lo vemos. De acuerdo. Bueno, pues, eh, bueno, como ya ha introducido Juan Ignacio, la, la charla de hoy trata sobre la visión artificial inteligente. ¿Qué es la visión artificial inteligente? Bueno, pues, eh, a continuación vamos a hablar de de cuáles son los componentes de la visión artificial inteligente. Después veremos cuáles son los, eh, los aspectos eh, más, eh, más de moda o más incipientes ahora mismo en cuanto a las tecnologías relacionadas con la visión inteligente. Eh, es una tecnología que ya tiene un recorrido, que ya tiene unos años, sin embargo, en los últimos años ha sufrido una evolución muy importante y han entrado a, a a, a formar parte de, de este campo unas tecnologías muy, muy disruptivas y que nos están permitiendo abarcar una serie de, de, de retos y de aplicaciones que antes no, no se podían resolver con, este, con, con la visión artificial clásica, digamos, ¿no? por entenderlo. Y, por último, hablaremos de de casos de aplicación, casos eh, casos de éxito. El, veréis, os proyectaré un, una serie de vídeos, veréis que son unos vídeos eh, muy caseros, eh, Son, no son vídeos de, de marketing, son vídeos de instalaciones industriales, de, de casos reales en donde se han aplicado eh, estas tecnologías y han resuelto problemas reales de clientes. ¿Vale? Me gustaría dejar bastante tiempo para, para ver y explicaros estos vídeos porque sobre la marcha sobre los vídeos vamos a, a volver a hablar de, de, de lo que hemos hablado en los primeros dos puntos, ¿no? que, que son los que voy a intentar pasar pues, un poco más rápido. vale Entonces, bueno, ¿dónde situamos la, la visión artificial inteligente? el en el estado actual de las tecnologías, de lo que conocemos como la industria 4.0, hay, o por lo menos yo considero que hay tres grandes bloques, ¿no? ¿Y, y por qué sitúo la visión artificial inteligente en, en el punto más alto de la pirámide? No es por un tema... El, el, el, el único motivo es porque la visión artificial inteligente es el mayor suministrador de datos de los dos otros sistemas, ¿vale? Tanto el Big Data como, como el, la Inteligencia Artificial eh, trabajan con datos. Y, y no hay un mayor suministrador de datos que la visión artificial. Una imagen contiene miles de píxeles, millones de píxeles y cada píxel contiene muchísima información. Y, en cuanto a, a aplicaciones en, en el mundo real, el, el llevar este, este tipo de, de aplicaciones al, al consumo, al, ahí entra en juego el, el Internet de las cosas y necesita también, en muchas ocasiones, de, de la visión artificial inteligente. Es por eso que la, la sitúa en un punto pues, muy importante dentro de lo que se conoce como la industria 4.0. ¿Y qué es la visión artificial inteligente? Bueno, pues la visión artificial es eh, fundamentalmente un conjunto de, de componentes, de iluminación, iluminación artificial, que normalmente tiene que ser una iluminación muy controlada, muy específica, eh, cada fuente de luz tiene un espectro diferente, cada forma de iluminar no es lo mismo iluminar de forma directa o de forma difusa. Todo eso eh, hay que estudiarlo muy bien para, para cualquier aplicación de visión artificial. La cámara o el sensor, que es lo, quizás lo más importante, también es fundamental eh, para cada aplicación estudiar cuál es el, la sensibilidad o el tipo de sensor mm, óptimo para, para ese caso. El hardware de procesamiento eh, tiene que ser capaz de procesar todas esas imágenes, sobre todo en aplicaciones industriales, a muy alta velocidad y, por lo tanto, tiene que ser un, un hardware de muy alto rendimiento y el software. El software eh, que, bueno, como ya comentaremos, el, puede tratarse de un software que haga un procesamiento de imágenes clásico o puede ser un software que eh, trabaje con redes neuronales o... Como venimos trabajando nosotros habitualmente eh, un híbrido. ¿Por qué? Porque, porque cada tipo de procesamiento o, o cada um, área de, de, de trabajo con las imágenes es, es óptimo para un tipo de, de aplicaciones u otras. Entonces, nosotros apostamos por siempre por trabajar con, con una solución híbrida. ¿Por qué decimos que es un producto flexible? porque eh, Por lo que comentaba anteriormente. Porque siempre vamos a buscar eh, los componentes de hardware, de iluminación, de lentes, de filtros, de sensores, eh, más adecuados para cada, para cada aplicación. Aun siendo un producto eh, cerrado, siempre eh, tratamos de que sea un producto flexible, que lo podamos adaptar a cualquier necesidad. Y no solo en cuanto a hardware, sino también a software. Por eso eh, es tan importante para este tipo de, de tecnología el, el haber entrado en, en, el, en el mundo de la inteligencia artificial y, y empezar a trabajar con software que sea capaz de, mediante un entrenamiento de las redes neuronales, adaptar eh, ese software de procesamiento a cada necesidad o a cada caso concreto. ¿Cómo ayuda la visión artificial inteligente a las empresas? Eh, bueno, puede ayudar de, de múltiples maneras, pero hay una serie de, de temas que suelen ser eh, comunes. Por ejemplo, el aumento de la, de la eficiencia en la automatización de los procesos. La mejora de la producción en cuanto a, a velocidades de producción y al control de calidad de la misma. Y... Lo que decimos normalmente, eh, la visión artificial inteligente asegura un control de la calidad del 100% del producto en tiempo real. Esto de en tiempo real es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos actuar mediante dispositivos electrónicos eh, y mecánicos o neumáticos sobre aquel producto que no haya pasado el control de calidad y, y separarlo de la línea de producción en tiempo real. Es fundamental este, este aspecto. ¿En qué otra medida puede ayudar? La precisión de los datos es siempre mayor que la de otros sistemas, o como puede ser, por ejemplo, la, el propio, el, la propia visión humana. Esto permite optimizar y reducir los costes. Y un tema también importante, optimizar el uso de los recursos con lo cual, tiene una repercusión también en, en, en el ambiente. Y aumenta la, mayor, la, eh, aumenta la fiabilidad en la precisión, debido a la capacidad que tienen estos sistemas de aprender progresivamente. Es decir, mejoran con los casos, con el tiempo, van mejorando su capacidad de, de precisión. <coughs> en este esquema, eh, muestro cómo sería un, un sistema típico de, de visión artificial inteligente. Estamos hablando de una serie de dispositivos eh, interconectados, dispositivos que son autónomos, que llevan incorporado todos los componentes que he mencionado anteriormente y que son capaces de, en tiempo real, capturar imágenes y procesarlas. Los algoritmos van embebidos en, este, en estos dispositivos. Con lo cual, el, el dispositivo tiene esa autonomía y esa capacidad de toma de decisión, independientemente de, de su integración en un sistema más eh, complejo, más global. Estos dispositivos pueden estar conectados a una plataforma analítica, una base de datos, en eh, local del cliente o en la nube. Normalmente se utiliza esta, esta comunicación pues, para hacer análisis online o almacenamiento de, de imágenes, de datos, visualización de, o generación de informes. Normalmente todos los departamentos de calidad de, de las industrias eh, requieren también de esta, de esta funcionalidad. Y un tema importante también es lo que comentaba antes, la capacidad de estos sistemas de aprender y de mejorar con el tiempo, con lo cual es fundamental que, que en remoto, conectados estos sistemas y seamos capaces de eh, alimentarnos de los nuevos casos, de mejorar los algoritmos y de implementarlos de una forma eh, rápida, eficiente y sin, sin alterar el funcionamiento o la, la operatividad de las, de las líneas de producción. ¿no? Esto es un requisito también muy importante ya que la, bueno, la, las industrias eh, no paran, eh, muchas trabajan a tres turnos, mañana, tarde y noche, los fines de semana, y, y los jefes de producción de, de las fábricas eh, no, les, no les gusta que nadie les, les pare una línea porque tengamos que hacer una actualización, por ejemplo, de, del software. ¿no? ¿En qué tipo de de aplicaciones se pueden utilizar estos más bueno pues eh, prácticamente eh, en cualquier aplicación eh, en la que tengamos por ejemplo un reconocimiento haga falta un reconocimiento facial o de caracteres podemos trabajar con, con imágenes médicas reconocimiento de patrones que puede ser perfectamente por ejemplo una etiqueta una etiqueta a la, a la que haya que hacerle un control de de calidad detección de defecto en cualquier tipo de pieza de cualquier tipo de material, metal, eh, plástico, eh, madera, cualquier tipo de, de material. Lectura de códigos, esto es una aplicación muy, muy típica de, de la visión artificial. Y luego lo que bueno, lo que llamamos gestión de personas o de flujo de personas o de vehículos. ¿no? ¿Cuál es el estado actual de las tecnologías? hay cuatro grandes tendencias actualmente en, en, en los sistemas de visión artificial inteligentes mm, no quiere decir que no haya más eh, hay más pero bueno por no eh, profundizar demasiado el, he seleccionado estos cuatro como los más digamos los más importantes ¿no? La la tendencia a miniaturizar los, los equipos, ¿no? es decir, trabajar con sistemas embebidos. Eh, cada vez hay, una, hay un trabajo más, más potente en cuanto a los fabricantes de, de este tipo de, de dispositivos en hacerlos cada vez más pequeños, más compactos, más robustos. El, como muestro aquí en la foto, eh, esto es, es solo un ejemplo de un, de un equipo que contiene pues, todo lo necesario para resolver una aplicación de, de visión. Esto puede tener perfectamente el tamaño de una tarjeta de crédito, la, la tarjeta procesadora. Y bueno, el, esto pues, eh, se puede integrar pues, en, en cualquier máquina, en cualquier vehículo. Es un poco la... El, el porqué de, de por qué se esté trabajando tanto en este campo de, de embeber los sistemas y de hacerlos cada vez más pequeños y más compactos. Un segundo campo muy importante es el tema del procesamiento de imagen y lo que comentaba eh, anteriormente del uso de redes neuronales. Se sigue trabajando en el procesamiento de imágenes clásico porque bueno, hay hay aplicaciones en las que siguen siendo todavía más eficientes que las redes neuronales. El, el hacer medición de, de cualquier tipo de producto, control dimensional, control volumétrico, lectura de códigos, aunque también se están empezando ya a utilizar las redes neuronales para la, la lectura de códigos. Detectar presencia o ausencia de, de determinadas piezas en la línea de producción el guiado de robot, que suele hacerse por, por visión en 3D, el sector de, del automóvil, cualquier tipo de control de calidad en las piezas también. Eh, se, se suele hacer con un procesamiento de imagen más clásico. Sin embargo, el, cuando vamos a otro tipo de productos en los que la, la pieza a analizar eh, es eh, siempre diferente, no es, no es un, un formato, o no es una, un patrón determinado, como pueden ser los productos alimentarios, o la fabricación de piezas de, de madera, que tienen eh, eh, unos acabados diferentes, unas rugosidades diferentes, una, un, unas vetas diferentes, por ejemplo, el, la multitud de tipos de plásticos diferentes, el textil, eh, las imágenes médicas también, porque no hay un, ninguna imeja, imagen médica igual a, a, a la anterior. Cuando entramos en este tipo de, de imágenes o de productos a analizar, es cuando la, el Deep Learning gana empieza a ganar sobre el, el, el procesamiento de imagen, imagen clásico. Entonces, en este campo de, del Deep Learning, eh, es el campo ahora mismo más disruptivo en, el, en, en cuanto a visión artificial y por eso eh, esta ponencia se llama Visión Artificial Inteligente, porque realmente ya, por lo menos en, en nuestro caso, en nuestras aplicaciones, es rara la aplicación que no tiene algún tipo de red neuronal implementada para mm, hacer cualquier... algún tipo de clasificación, aunque siempre sea un sistema híbrido que se ayude de un procesamiento eh, clásico para hacer cualquier tipo de preprocesado eh, o tratamiento de la imagen para preparar la clasificación que tiene la, que hacer la red neuronal. Hay otro gran campo que nosotros venimos trabajando, que es el de la imagen hiperespectral. También se conoce como imagen química. Eh, ¿Por qué se conoce como, como imagen química? porque es un tipo de tecnología, son sensores que trabajan más allá del espectro visible, trabajan en el espectro ultravioleta, en el visible y en el infrarrojo cercano, y en esos espectros, en ese amplio rango espectral, eh, ese tipo de cámaras, ese tipo de sensores, son capaces de ver la composición química de, de, lo, de los productos. Entonces, en la imagen de la izquierda veis una ciruela y por dentro eh, se ve la imagen, una imagen como eh, que tiene eh, una plaga, tiene unos gusanos. Realmente esto no es una imagen hiperespectral. Lo he puesto para que... porque esto es lo que se cree, pero realmente no es lo que, lo que ve una imagen, una cámara hiperespectral. ¿Qué es lo que ve una cámara hiperespectral? Es capaz de ver cambios en la composición química de, de esa, de esa ciruela. Si tiene un gusano que ha alterado su composición química, vamos a ser capaces de verlo. No vemos el gusano en sí, porque no es capaz de penetrar tanto la, la, la imagen hiperespectral en el producto. Solo penetra unos milímetros, no penetra unos centímetros. Entonces, no somos capaces de ver que hay un gusano. Sin embargo, sí somos capaces de ver que la composición de azúcares o de, o de, o de agua o, o de cualquier tipo de, de compuesto que tenga que tener esa ciruela no es la que por controles de calidad debería de tener. Y podemos inferir que tiene pues cualquier tipo de defecto o de plaga. ¿no? Aquí en la imagen de la derecha muestro cómo, cómo trabajan este tipo de cámaras. Realmente trabajan con un percubo cubo de imágenes. No, te, no tienen una imagen, tienen una imagen por cada eh, longitud de onda, por cada frecuencia. Esto significa que... Eh, trabajamos eh, en sistemas en, en producción, en línea, con cientos de imágenes simultáneamente. Cada imagen nos da un tipo de información. Un, una, una longitud de onda nos puede dar eh, la, la presencia de cuerpos extraños. Otra longitud de onda o, o una combinación de longitudes de onda nos puede dar, por ejemplo, la presencia de una plaga. Y toda esa información, toda esa información va contenida en un único dispositivo. ¿Qué es lo que implica esto? Que los procesadores tengan que ser cada vez también más potentes. Otro campo en el que está evolucionando mucho la, la visión artificial es la visión en, 3D, en tres dimensiones. Hay distintas tecnologías eh, de 3D algunas más eh, que llevan más tiempo en el, en el, en el mercado, como son la, la estereovisión, que es, eh, son sistemas de visión con, con dos cámaras simulando la visión humana, igual que los humanos vemos en tres dimensiones, con dos cámaras interconectadas y procesando y compartiendo información, somos capaces de ver tridimensionalmente lo, los objetos a analizar. Eh, sistemas basados en luz estructurada que lo que hacen es proyectar un patrón láser y ven cómo se deforma ese patrón y con esa deformación que sufre el patrón son capaces de hacer una reconstrucción 3D del objeto que están, que están inspeccionando. La triangulación láser que es similar pero lo que hace es un, es un escaneo, es un láser que eh, es una línea láser que va escaneando el producto y que x segundos más tarde es capaz de hacer una reconstrucción de, de lo que es la pieza por completo. Y una tecnología muy nueva, muy disruptiva, y que nosotros hemos empezado a utilizar ya también en otros sistemas, es la, la llamada de tiempo de vuelo. Este tipo de sistemas lo que hacen es, para, para que lo entendáis, emiten una, una, una onda y ven Calcula el sensor, calcula el tiempo que tarda en recibir una, un rebote de esa, de esa onda. De esta manera, eh, píxel a píxel es capaz de hacer una reconstrucción 3D de, de la pieza. En esta tabla lo que quiero mostrar simplemente es que las cuatro tecnologías son válidas. Cada una es más fuerte en algunos aspectos y, y simplemente a la hora de elegir Cuál, con cuál vamos a trabajar, lo que hay que hacer es ver eh, cuáles son las prioridades. ¿no? Unas eh, pues tienen un, un rango de, de, de aplicación en cuanto a distancias eh, mejor o mejorado respecto a las otras. Otras te, son sistemas que trabajan con más resolución. Otras te dan una mayor precisión. La complejidad de, de, del tratamiento de esas imágenes no es la misma en unos, en unos casos o en otros la compatibilidad con, con trabajar en tiempo real. Hay sistemas que, por ejemplo, el láser que hace un escaneo en, en, en un análisis en tiempo real pues, eh, es de muy baja aplicación. También el comportamiento frente a, a, a bajas condiciones de iluminación o al revés, en condiciones de deslumbramiento o de condiciones ambientales de iluminación con luz solar. No se comportan todos los sistemas igual no son también la capacidad ¿no? y, y los costes. ¿no? Como siempre, en todo este tipo de sistemas hay que valorar los costes. Entonces, el, lo, que, lo, que, lo que hace la visión artificial es, cuando tiene que trabajar con un sistema en 3D, es valorar todos estos puntos y elegir cuál es el más, el más idóneo. Y bueno, me gustaría pasar a hablar de casos de casos de aplicación o casos de éxito. Los sectores de aplicación, pues bueno, yo los he dividido en tres grandes bloques, pero en realidad eh, casi cualquier sector eh, es susceptible de, de, de aplicación. De hecho, con cualquier persona que hablo y le cuento eh, a lo que me dedico o eh, eh, le hablo de la visión artificial, siempre se le ocurre alguna aplicación a su entorno, a su, a su trabajo o a la vida diaria, todo, todo el mundo eh, le busca rápidamente una, una idea de aplicación. ¿Por qué? Pues porque prácticamente se puede aplicar a, a cualquier campo. Pero bueno, yo lo he, lo he dividido en cuatro grandes bloques, que sería la industria 4.0, la industria agroalimentaria, tanto en el procesado de alimentos como en, en los alimentos alimentos frescos, y lo que llamamos bueno, flujo de personas o transporte, vehículos, que es otro gran, gran bloque de, de aplicación. En esta ponencia nos vamos a centrar más en, en la parte industrial, tanto de manufactura como de, en el sector alimentario, porque en Andalucía el sector alimentario es el más fuerte y realmente donde más tra estamos trabajando es en este sector. Primero porque eh, es el sector eh, en Andalucía que con, con mayor implantación de, a nivel industrial pero también porque es muy susceptible de este uso, de, de este tipo de tecnologías, por lo que comentaba al principio, de, de, de que cada producto es diferente y hacerle un control de, de calidad. Eh, el, el factor humano ahí es, es, es muy débil y, y siempre el, el verse reforzado de, de este tipo de tecnologías es un valor muy, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, ¿cuáles serían posibles casos de aplicación dentro de la, de la industria 4.0 de, de manufactura? Cuando hablamos de manufactura, hablamos pues, del sector del automóvil, del reciclado de plásticos, del aeronáutico, cualquier tipo de, de sector industrial en el que se fabrique cualquier tipo de, de pieza. Entonces, ¿qué tipo de, de aplicaciones podemos eh, llevar a cabo con, con este tipo de sistemas? Por ejemplo, inspección de defectos superficiales en perfiles de acero y aluminio, control de calidad del 360, del 360 grados de una pieza de cualquier material, plástico, metal, madera, vidrio, guiado 3D de robot para manipulación de piezas, detección de, de tensión residual interna en envases de vidrio. Aquí nos iríamos a un tipo de tecnología que no he mencionado, pero la, la luz polarizada. Con, con, con sistemas de luz polarizada podemos ser capaces de ver la tensión interna en un vidrio transparente, que el ojo humano no, no ve absolutamente nada, sin embargo, estos sistemas son capaces de detectar cualquier tipo de, de defecto de tensión residual que al final es una debilidad del material. Esto lo podemos ver en, antes de que llegue al consumidor al final. Control de calidad en envases de, de, de plástico, en envases, en envasado también se utilizan mucho este tipo de, de, de sistemas de control de calidad, como veremos posteriormente. Control de calidad en, en decoración de plásticos, en luego calidad en la, en la impresión de cualquier tipo de, de, de impresión que vaya en algún producto, una etiqueta o, o, o cualquier pieza. Detección de defectos en láminas de extrusión, en por ejemplo, en, en plásticos en PET. Control dimensional en láminas de condensadores y, y detección de defectos. Esto es una aplicación muy concreta para un sector eh, el sector de fabricación de componentes electrónicos. Detección de defectos en neumáticos. Medición automatizada de, de tableros y de, de palets para el sector eh, de la madera. Inspección de defectos en torres eólicas de acero. Detección del punto de inyección en base de plástico, inspección de bobinas y lectura de código. Todo esto son aplicaciones eh, en las que nosotros hemos trabajado, o sea, son casos, eh, casos reales. En la industria alimentaria podemos estar hablando de detección de efectos externos en frutas, también en de efectos internos con tecnologías eh, con cámaras multiespectrales o hiperespectrales que trabajen en, en otros espectros, como he comentado antes, en el infrarrojo o en el ultravioleta. En el ultravioleta se pueden ver, eh, por ejemplo, si la fruta está podrida antes de que empiece a ser visible. O en el infrarrojo podemos ver eh, cualquier otro tipo de efecto interno, como un golpe interno en la fruta. Clasificación por estado de maduración. La maduración muchas veces tiene que ver con el aspecto visual de la fruta, pero no siempre. Hay veces que necesitamos penetrar algo en la, en la fruta para saber qué, esta, qué, qué estado de maduración tiene. Eh, Detección de grados Brick, que es el contenido de, de azúcares de la fruta. Guiado 3D también para hacer cualquier tipo de manipulación de producto alimentario, como el descontado y el corte de lechuga. Lo veréis posteriormente en, en uno de los vídeos. Identificación y conteo de cítricos en árbol. El guiado 3D de robots para recolección de frutas en invernadero. Aquí estamos hablando de aplicaciones ya no en plantas de procesado de alimentos, sino en invernaderos, en campos, aplicaciones que ayuden a la recolección o a la, o a la previsión y a la estimación de lo, del crecimiento de los frutos y, por lo tanto, a una optimización de los recursos de, de, de, de la recolección, tanto en árbol como en invernadero. La detección de aflatoxina en frutos secos. Estamos hablando ya también de, no solo de control de calidad, sino de seguridad alimentaria. Este tema también es muy importante, la seguridad alimentaria. Estamos nosotros ya trabajando en aplicaciones para detección de la fratosina en frutos secos, de la amigdalina en almendras. Estamos hablando de que son... Eh, algunas son unas toxinas, otras son unas sustancias que al entrar en contacto con, con la saliva humana eh, se vuelven tóxicas. Estamos hablando de, de problemas de seguridad alimentaria muy serios que están sufriendo nuestros productores. Eh, en Andalucía y a nivel nacional, y que les, les impide competir en, en, en las mismas condiciones a, con, con otros productores a nivel internacional. Y es un tema muy, eh, muy incipiente ahora mismo y en el que nosotros estamos trabajando. La detección de listeria en productos cárnicos, otro tema también muy importante y que nos ha tocado muy bien, es Salmonella. Todos estos temas de seguridad alimentaria, insisto, son muy importantes. Y este tipo tecnología? de ¿Sí? ¿Perdón? Sí, sí. ¿Alguien ha querido intervenir? No, no, José, eh, sigue, porque parece que no hay nadie. Vale. Eh, bueno, estaba hablando del tema de seguridad para mí es un tema que es muy importante y, y, y realmente estamos trabajando ahora en soluciones muy disruptivas en este, en este campo. La detección de, de pistachos vanos. El pistacho vano es un pistacho que, que en su aspecto exterior está perfecto, sin embargo, va vacío. O sea, la, la, la cáscara eh, no tiene nada externamente que indique que, que, no, que, que no tiene la semilla dentro. Pues, con este tipo de sistemas somos capaces, capaces de verlo. El, detección de cuerpos extraños. Hemos trabajado también en aplicaciones donde, el, por ejemplo, el, el, en, el higo, en el higo seco, la, la piedra a simple vista es muy parecida al higo seco. Entonces, eh, por inspección visual. Eh, es muy difícil detectarla, sin embargo, con este tipo de sistemas y a las velocidades que funcionan la, las producciones de... De, de los productores. Eh, es, muy, es muy difícil verlo a simple vista, y, sin embargo, con estos sistemas somos capaces de, de, de detectarlo y separarlos de, de la línea de producción. Control de calidad en, en envases eh, de cualquier tipo. Eh, también aquí estamos relacionados con la seguridad alimentaria y que en, en los envases, antes de, de, de meter el producto alimentario, no haya ningún cuerpo extraño. Lectura de códigos de etiquetas comprobación de la fecha de caducidad, el número de lote, que todo está bien impreso y que todo se corresponde con realmente con el lote que se está trabajando para evitar que haya partidas que vayan mal etiquetadas y que lleguen al consumidor. Control de, de calidad en el etiquetado. Detección del nivel de llenado, también ser capaz de detectar que realmente el, el llenado de, un, de una botella es el que tiene que ser correcto. De detección correcta de, de, del tapón en, en botellas, para evitar luego posibles fugas, posibles pérdidas, una vez que ya está en, el, en los centros comerciales o en, lo, o en los clientes, en los consumidores, perdón. Control de calidad de pienso de animales o el cálculo de porcentaje de, de mezcla de esos piensos. Para, es, es una especie de control de calidad de, de esos sistemas. Eh, medición de volumen de ocupación en, en almacenes de grano, clasificación por calidad y maduración de aceitunas, inspección del proceso de deshuesado de una aceituna. Aquí también entra el tema de la seguridad alimentaria. Se han dado casos de, de denuncias en Estados Unidos de, de gente que ha, ha comido una aceituna que se suponía que no tenía hueso y que sí que la tenía, le ha roto un diente y ha habido denuncias que han sido bastante bastante de bastante dinero para, para, para el productor. ¿no? Control de calidad en el termosillado de envases, control de calidad a la recepción de fruta en almacén. Estamos hablando ya no solo de, de la recolección y en el procesado, sino también en el transporte, en la manipulación, en la recepción de la fruta, controlar que todo eh, funciona correctamente. Estos sistemas también ayudan en ese, en ese sentido y en la detección de, de planos también. Es un tema en el que estamos trabajando muy activamente. Y el otro gran bloque de, de, de sectores de aplicaciones, lo que llamamos gestión y flujo de personas y vehículos, estamos hablando de, de detección y conteo de personas, por ejemplo, en centros comerciales y museos, identificación y reconocimiento facial de, de personas. Cada vez no, nos piden más en centros comerciales, por ejemplo, ser capaces de no solo de contar o, o tener una estimación del aforo, sino también identificar qué perfil de persona eh, se centra más en qué tipo de, de, de producto o también en los museos, cuáles son las obras que atraen más a, a, a qué perfil de personas Para eso hace falta hacer un, un reconocimiento facial, aunque no sea una identificación de la persona, porque ahí entra un poco en conflicto de, con el tema de la protección de datos. Pero sí de, del perfil de la persona, ¿no? si es una persona anciana, si es mujer o hombre, si, si es un niño. O bueno, si la, la raza, por ejemplo. Todo ese tipo de, de información que le puedas dar del perfil de una, una persona, a, cada vez no lo, están, nos lo están, requiriendo, están requiriendo más. Identificación y tracking de personas, ver por dónde van. Aquí ya entramos más en temas de seguridad, ¿no? de si invaden zonas prohibidas. De si eh, dejan abandonadas una mochila, un autobús, por ejemplo. Este tipo de aplicaciones nos no las, no las han comentado en muchas ocasiones. ¿no? Identificación de puntos en centros comerciales o espacios públicos, identificación mediante lectura de matrículas y tracking de contenedores. Ya que estamos hablando de hacer seguimiento, identificación y seguimiento no solo de personas, sino también de cualquier tipo de vehículo. O de, en este caso, contenedores que llevan también unos códigos y están identificados unívocamente univ y quieren tener una trazabilidad y saber siempre dónde está esa carga. ¿no? Esto en aplicaciones portuarias, por ejemplo, es muy, muy importante. Guiado de grúas de extracción de contenedores y detección de o, posibles obstáculos. Lectura de matrícula de vehículos, esta es una aplicación muy típica. Detección del nivel de ocupación de un recinto, también. Detección del mal uso de equipos de protección individual en trabajadores. Por ejemplo, ahora con el tema de las mascarillas. En, en, algunas, en algunas empresas están implantando ya estos sistemas para detectar si, si la gente realmente tiene bien colocada, antes de acceder al recinto, si tiene bien colocada la mascarilla. Medición de volumen de paquetes y lectura de etiquetas en almacén logístico. Control de actividad y productividad en trabajadores también. Es otra aplicación. Eh, que, que nos ha surgido, que, que no, nosotros hemos ido a una, a una empresa productora de frutas y vamos con, con la idea de, de que, bueno, de que podían requerir controles de calidad, de, de detectar cualquier tipo de defecto en la fruta, tanto interno como externo, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que lo que nos querían era que eh, que lo que querían era saber el... Tener un control de la actividad y de la productividad que tienen los trabajadores de su planta. No quieren prescindir de, su, de sus trabajadores, no quieren re reducir los costes de personal, pero sí quieren que aumentar la, la, la eficiencia de, de los mismos ¿no? y tener mayor control. Detección de robos, de robos perdón, en centros comerciales. Y comportamientos sospechosos, como lo he comentado antes, por ejemplo, que se abandone una, una mochila en un autobús o en un, en un vagón de, de tren o de metro, el conteo y tracking de palets en almacén logístico, detección de productos contaminantes, detección de hongos, bacterias o virus en superficie. Este tema es otro tema en el que estamos investigando y con cámaras hiperespectrales estamos viendo que algún tipo de no, no hemos avanzado todavía hasta el punto de, de poder afirmar abiertamente que se puede ver cualquier tipo de hongo, de bacteria o de virus, pero sí tenemos identificadas algunas, algunas bacterias, algunos hongos que son visibles a determinadas frecuencias de, de en el espectro infrarrojo o en el espectro ultravioleta. Este otro campo de aplicación también muy interesante. Y ahora me eh, tenía previsto proyectar mmm, una serie de vídeos ir comentando los vídeos. Me gustaría hacer una, una pequeña parada mmm, para saber si bueno, si tenéis algún tipo de pregunta, de, de duda. No sé Juan Ignacio, si como estoy proyectando en mi pantalla, no estoy viendo el chat, no sé si, si hay algún tipo no, de No, en principio, bueno, sí, aquí había una una pregunta de Javier Rodríguez, eh, José. Eh, dice, cuando hablabas de casos de uso en Industria 4.0, estaba atendiendo una llamada de me los casos. Te quería preguntar si un caso viable o que hayáis trabajado es el de detección de fugas de líquidos. Sí, sí. Sí, sí. El, el, bueno, a, a, hablaría de dos tipos de fugas de, fuga de líquidos. He mencionado el, una, una aplicación en la correcta colocación, la correcta... Eh, un control de calidad del envase y la correcta colocación del tapón para evitar que haya fuga de líquidos. Ahí no estás viendo la fuga de líquidos, sino que estás eh, comprobando que están todas las piezas correctamente para evitar la fuga de líquidos. Pero también se nos, se nos ha dado el caso de tener que ver, en, en, por ejemplo, en, en aplicaciones ya in, industriales de industria pesada, eh, monitorizar sistemas, eh, en las que se esté produciendo o una emisión de líquidos o de gases y detectar posibles fugas, o sea, por, por un tema de seguridad, no, no tanto como de, de control de calidad, sino de, de, de seguridad. Y con este tipo de cámaras, tú puedes estar monitorizando 24 horas, eh, eh, sin, sin ningún tipo de, de parada, puedes estar monitorizando y detectar si ha habido cualquier tipo de, de líquidos o, o, o de fuga de gases. No sé si la pregunta va pues, en un sentido o en otro. Pero sí, las do los dos tipos de aplicaciones lo los hemos trabajado. Vale, en principio, Javier. Eh, yo, a mí se me ocurre una pregunta que, ya que me da la... Vale. Dice Javier que ok. Eh, he visto que, que sois capaces de, de identificar el volumen en un silo de grano. ¿Y en un silo con líquidos es posible averiguar el volumen? Eh, a ver, el tema de los líquidos es un tema eh, especialmente eh, complicado para, para la visión. El, no hemos trabajado mucho en líquidos, pero, pero en principio sería una aplicación similar a otro tipo de, de productos sólidos o tipo grano. ¿no? Mm. No, no entiendo muy bien cómo sería el, el, la aplicación, porque, bueno, entiendo que el, el, el nivel de líquido va a subir de una manera uniforme. En el caso de productos sólidos, eh, como el grano, lo que lo que quieren saber es el, el grado de ocupación de un almacén, si está eh, irregularmente distribuido o no. En fin, y para eso eh, la visión artificial es especialmente eficiente. Para, un nivel de llenado de líquidos lo veo, mm, quizás sí. eh, se puede resolver de una manera más eficiente y menos costosa sin tener que utilizar visión artificial. Es un poco a lo que voy, ¿no? Vale, vale, vale. Estaba, estaba pensando sí. en un depósito de aceite, concretamente. Depósitos de... Sí, de, pero de 100, por eso, que hay, seguro, seguro, que hay, seguro que hay sondas Funciones. o dispositivos electrónicos que son capaces de... De, de ver ese nivel de cómo siempre va a ser algo uniforme, pues el, el nivel de llenado va a, va a ser una forma de medirlo más eficiente, bueno, más eficiente, menos costosa que por visión artificial. Cuando, cuando el nivel de llenado puede presentar irregularidades, cuando no se puede resolver con ese tipo de sensores, y ahí es donde entra la visión artificial, sobre todo, especialmente la visión artificial 3D. Muy bien, gracias. Bueno, pues, bueno, pues si, si queréis paso... pasar los vídeos y por si vale. se van sugiriendo Vale, una voy pregunta. a... De acuerdo. Voy a, voy a ir parando los vídeos para comentar las particularidades de cada una de, la, de las aplicaciones. ¿vale? En este caso estamos hablando de, de, de sistemas de visión de guiado de robots. Aquí, eh, cada, cada robot tiene su sistema de visión eh, eh, que, le, que le guía y, y este sistema de visión mm, está dotado de inteligencia. ¿Por qué digo que tiene inteligencia? Porque el robot no va solo simplemente a coger donde hay fruta, sino que cada cesta tiene que tener aproximadamente el mismo peso. Entonces, la, la visión tiene que eh, ser capaz de, no solo de guiar al robot, sino también de decirle cuáles son las frutas que tiene que ir a coger en función del tamaño y también del aspecto. Para que el, digamos que el producto sea un producto lo más uniforme posible en cuanto a tamaño y aspecto visual. ¿vale? Esta es una aplicación que está funcionando en producción, que es, es, es escalable, que también es importante. Si el cliente quiere mayor producción, son módulos que se van agregando, cada cabina de de, de visión está asociada a un robot y se pueden ir añadiendo módulos y aumentar de esa manera la producción. Y, bueno, como veis, pues el, el trabajo humano pues se limita pues bueno a pues hacer un, una comprobación al final de, de la línea de que está todo ok y de, y de que todos los sistemas automatizados funcionan correctamente. ¿no? Esta es una aplicación que hemos... En aplicaciones de fruta hemos trabajado bastante. Y, y este es un caso concreto de, de, de, guiado, de guiado de robots. Adicionalmente, y para este mismo tipo de clientes, hemos trabajado en aplicaciones para control de calidad en, la, en fruta, con sistemas mixtos de visión en, en el espectro visible y de visión en el infrarrojo. Con, con el espectro visible lo que vemos son defectos externos, tipo roce, magulladuras en la fruta, como veis en este, este vídeo. Son aspectos externos en la fruta que son visibles a los humanos, pero esto es una aplicación que va a, a seis frutos por segundo. Esto una persona no es capaz de, de verlo. Y Luego otro tipo de aplicaciones ya con el infrarrojo, que somos capaces de ver defectos que no son visibles a simple vista. Como golpes internos. Uy, un segundo. ¿Qué he hecho? Un segundo porque se ha parado y al final de... Ahí. Voy a retomar el vídeo por donde hay Quería pararlo en este punto precisamente para explicar que con el infrarrojo somos capaces de ver golpes internos en la fruta. Esto visualmente no se ve. No, el ojo humano no es capaz de verlo. Sin embargo, esta fruta que está golpeada eh, eh, si no se retira de la línea de producción, va a ir a una caja con otras frutas y, horas más tarde, va a empezar a podrirse y a contaminar a otras frutas. Con este tipo de, de sistemas, de cámaras en el infrarrojo, somos capaces de, de retirar estas esta fruta de la, de, de la producción del cliente. Esta aplicación funciona a 6 frutos por segundo, como comentaba. No solo en, en líneas de producción de la cadena alimentaria, sino también, como comentaba antes, en, en, en la recolección. Estos sistemas pueden apoyar a, a la recolección eh, manual o por, hecha por personas. Esto es una aplicación que, que desarrollamos para un robot recolector de fresas. En este caso trabajaba para, en invernaderos, pero también hemos hecho aplicaciones para aplicaciones de, en, en campo o en campo abierto. Y en este caso era un sistema de visión. Eh, que veía en, en el visible el color de, de, la, de la fresa para hacer una estimación de su, de su estado de maduración, pero también tenía un sistema, una cámara en el infrarrojo para apoyar la información y ser capaces de discriminar entre una fruta roja que todavía no está en su punto óptimo de maduración y una fruta roja que sí que está ya madura. Es decir, somos capaces de discriminar entre una fruta del mismo color, pero con un estado de maduración diferente. Y le da información 3D al robot para ir a, a recolectar la, la fresa justo en la zona del tallo. Es decir, el robot tiene que acercarse, le hacemos un tracking a la, a la fresa que tiene que ir a recoger y le, y le hace un corte en el tallo y la, la recolecta. Todo esto para, para un, un, un sistema totalmente automatizado que está funcionando en, en aplicaciones ya en clientes. Esto es una aplicación para, para destronchado de lechuga. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El, en la parte de la derecha eh, se ve una cabina. Aquí se, se, se aprecia un poco donde estoy situando el ratón. Aquí tenemos un sistema de visión en tres dimensiones. Este, este sistema de visión en tres dimensiones tiene que ser capaz de localizar dónde está el troncho, en qué coordenadas X y Z está el troncho, pero también con qué orientación para guiar al robot. El robot tiene que ir con su, eh, con su garra a coger el, el, la lechuga por donde está ubicado el troncho, pero también con una inclinación determinada para que luego el corte con las cuchillas sea lo más limpio posible. El objetivo de esta aplicación es mm, de, eh, quedarnos con la hoja y quitarle el troncho de una manera lo más eficiente posible. Esto es para una empresa que, bueno, todos, todos conocemos, todos compramos su, sus ensaladas en, en los centros comerciales, eh, trocean la lechuga, la, la mezclan y hacen la, las ensaladas. Esta, esta empresa, para mantener fresca la lechuga, su planta de producción tiene que estar a 2 grados de temperatura y a un 99% de humedad. Eso supone que los trabajadores solo pueden estar eh, como máximo media hora y tienen que ir vestidos como astronautas prácticamente, por ese ambiente tan frío y tan húmedo. Esta, esta labor que estaban haciendo manual de destronchar la lechuga se ha sustituido por, por robots. También es un sistema que es escalable y puede ir aumentando la producción a medida que vayas añadiendo eh, robots en línea. Esto es una aplicación para eh, detección de la maduración de grasa. Son máquinas que funcionan a muy alta velocidad. Esto, el ojo humano, el vídeo está ralentizado, el ojo humano no ve nada, ve una manta verde. Sin embargo, hay que separar la aceituna morada y la negra. Esta es la velocidad real a la que van estas máquinas. Dan una producción de 20 toneladas a la hora. El ojo humano aquí es incapaz de, de detectar. Y también. Eh, hacemos aplicaciones con este tipo de sistemas para, para el control de la, de la calidad. Aquí la aceituna va girando, va rodando. Somos capaces de verla por todo el, todo el contorno. ¿no? Y la, las cámaras trabajan a muy alta velocidad y son capaces de, de detectar cualquier tipo de efecto en la superficie de, de esa, en este caso, de la aceituna. ¿Y qué es lo interesante aquí? que, hemos, que, que Estamos trabajando ya con algoritmos de inteligencia artificial ¿Por qué? Porque, en este caso que estáis viendo, es aceituna deshuesada. Como por procesamiento de imagen clásico, vamos a ser capaces de discriminar si ese agujero es el deshuesado, que eso no es un defecto, eso es correcto, o si, a, además de ese agujero que, que se produce al deshuesar la aceituna, tiene algún pequeño tipo de rotura o alguna rotura más severa? ¿no? Pues esto con procesamiento clásico vimos que no, no, no éramos capaces de discriminarlo, sin embargo, determinadas redes neuronales sí son capaces, entrenándolas de forma adecuada, son capaces de, de discriminar, de clasificar y de, de, de separar lo que es una rotura leve, lo que es una rotura severa y lo que es una aceituna bien deshuesada y una aceituna mal deshuesada. Todo esto estamos hablando de velocidades, de este tipo de máquina puede funcionar pues, a 4.000, 5.000 kilos hora. Pero estamos hablando de producciones muy, muy altas. Aquí veis eh, cómo trabaja el, el, el sistema de adquisición de imágenes y el software. Es eh, un vídeo ilustrativo de cómo, de cómo la red neuronal en tiempo real va procesando y va analizando esas imágenes. También hay que decir que las redes neuronales nos están ayudando a cortar los tiempos de procesamiento. Son, en general, son más eficientes en, en, en, en los tiempos de, de procesamiento que el, que el análisis clásico. Y eso también es un factor, factor muy importante en favor de, de este tipo de tecnología. Esta es la velocidad, la velocidad real. ¿vale? Estamos hablando de una pues un, producción muy altas. Algunas de estas máquinas eh, funciona pues a 4.000, 5.000, incluso he visto algunas funcionando a 7.000 kilos hora. Y yéndonos a los sistemas embebidos que, que comentaba al principio, este tipo de sistemas los estamos integrando también dentro de la máquina, no eh, eh, en la parte de, de la línea de producción desde, digamos, externa, donde podemos colocar cualquier tipo de cámara. ...sino dentro de, de la máquina. esta es una máquina deshuesadora que le quita el hueso a la aceituna. Es un ambiente de, de mucha humedad porque tiene que estar muy lubricada. Eh, prácticamente lo que hay es una, una, una nube de, de, de vapor de agua y el, el ambiente ahí es muy agresivo entre la salmuera y el agua... Este tipo de sistemas de visión embebido tienen que ir muy bien protegidos y muy bien eh, aislados. Sin embargo, eh, eh, somos capaces de, con esta tecnología de sistemas embebidos, de, de, de meterlos dentro de las máquinas y, y que, como son sistemas autónomos, son capaces de actuar sobre los mecanismos de expulsión en caso de que la, el deshuesado sea incorrecto. Es la velocidad real a la que funciona el sistema. Esta es la aplicación que comentaba anteriormente para higos, en la que, lo voy a parar, el sistema recibe eh, en el higo de, de... Esto es una cooperativa, reciben el higo de, de los productores, eh, lo pasan por este sistema y hace un control de calidad. No solo hace un control de calidad de, de la calidad de lo que es el producto en sí, sino que es capaz de separar cualquier cuerpo extraño, porque al llegar del campo pues llega con piedras, con palos, con ramas cualquier tipo, incluso he visto que han llegado plásticos, en fin, este sistema es capaz de, en el infrarrojo, eh, ver si hay algún tipo de cuerpo extraño y en el visible, el ve el aspecto eh, y, y, por lo tanto, la calidad, la calidad del higo. Este es el software que... Esta es la velocidad a la que funciona y lo podéis ver también. ¿no? Son sistemas que este sistema funciona a 2.000 kilos por hora. O sea, la velocidad, la velocidad de la cinta, como veis en el, en el software, es de un metro por segundo. Es un... Estamos hablando también siempre de que los tiempos de procesamiento tienen que ser muy cortos para que este tipo de aplicaciones sean, sean viables. Aquí las producciones no pueden parar, son, son muy elevadas, están continuamente recibiendo camiones y camiones de, de productores, y estos sistemas tienen que ser... Tienen que funcionar prácticamente 24 horas, Son muy robustos, no pueden fallar, no, pueden, eh, no puede haber una avería que les pare la producción. Todo eso tiene que estar muy bien estudiado y, y, y hacer que estos sistemas sean muy robustos. Esta aplicación es para hacer un control de calidad en la almendra y aquí es donde hemos hecho una labor de, de investigación muy importante para no solo ser capaces de ver la la calidad en cuanto a aspecto externo, si, o si está rota, o si le falta la, la piel, sino también el ser capaz de detectar la amigdalina, eh, la amigdalina de la almendra, que el, el amargor de, de la almendra, que es un, es un problema de los productores a nivel a nivel nacional, que es muy importante. Esta aplicación... ¿por qué? El, aquí llamamos al robot a recoger la, la, las tapitas que están en, en correcto estado. Si están quemadas o están rotas o están deformadas, el robot las deja pasar y van al final de línea, se destruyen y se hace una harina. ¿Con esto qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo eh, automatizar todo el proceso de, de envasado. Esto hay que tener en cuenta que el, es a la salida del horno las condiciones de temperatura, ese, en ese ambiente son hay 50 grados, aquí las personas no pueden estar tampoco mucho tiempo porque no, no es viable, no no, no, no, lo, no lo puede soportar una persona. El, tienen que ir vestidos, al ser un producto alimentario, tienen que ir completamente cubiertos, en fin, es un, son unas situaciones en las que la, el trabajo manual o visual humano no es, no es viable. Esto lo están haciendo... Eh, se está haciendo de una manera automatizada con, con sistemas de visión artificial inteligente y robots. Es importante también aquí resaltar el, el aprovechamiento que se hace del producto, del, del producto que, que visualmente no, eh, no pasa el control de calidad. ¿no? Sin embargo,. Alimentariamente no tiene ningún problema. Ese, ese producto se, se pasa por un cepillo, se convierte, se pulveriza, se convierte en una harina y se vende para, otro, para otros usos. Antes de, de esta aplicación, eh, esos productos se desechaban y se, no se no, no utilizaban. Con lo cual, estamos también eh, con este tipo de sistemas favoreciendo el, el, la sostenibilidad ¿no? y. y, y reutilizando el, los productos en vez de, de desecharlos. ¿no? Esta es otra vista de, de, de la misma aplicación. Aquí volvemos otra vez a los sistemas embebidos. Esto es una, una empresa del sector del automóvil que fabrica arandelas abrazaderas. Aquí el control de calidad es muy exigente, no puede haber una arandela con ningún tipo de defecto. Eh, es una aplicación que parece muy simple, pero las condiciones son muy complicadas. Hay que meter la cámara dentro de la máquina. La, la máquina tiene que estar engrasada y, por lo tanto, chorrea aceite. Hemos tenido que proteger la cámara frente a ese, ese chorreo de aceite para que no se ensuciara la lente. En fin, es, un, es una aplicación bastante complicada. ¿Y qué es lo interesante aquí? Que el, el, los sistemas de procesamiento clásico eh, en el primer sistema que montamos funcionaba con procesamiento clásico que detectaba cualquier tipo de, de anomalía o de defecto eh, a nivel constructivo de la, o geométrico de, de, de lo que es la pieza. Sin embargo, eh, tiene un tipo de defectos que son como una especie de rebabas eh, que se confundían con manchas, con manchas de, de grasa, de aceite. Sin embargo, las redes neuronales Entrenadas adecuadamente hemos sido capaces de que sean capaces de discriminar entre una mancha si es defecto o si es una mancha que se puede, o sea, que es solo una mancha de grasa. La producción también, esto es en tiempo, en tiempo real. La máquina funciona constantemente, son bobinas que, de, de, que se van cambiando, pero que la, la máquina funciona eh, 24 horas. Esto es otra aplicación también para, para la industria, de, en este caso, del envasado. Aquí hacemos un control de todo, de todo lo que es la cápsula, tanto el interior como la parte inferior, donde está el logo, como la parte del contorno a 360. Aquí tenemos que ver defectos como rebabas, eh, roturas, eh, deformaciones, presencia o ausencia de material, pero no solo eso, sino también la decoración, la decoración de la cápsula. Y aquí es donde también entra en el juego el tema de, que he comentado antes de redes neuronales. Las velocidades aquí eh, son de 8 o 9 tapones por segundo, incluso hemos llegado a, a testar el sistema a, a 10 tapones por segundo. Son también velocidades en las que eh, el, el ojo humano no es capaz de procesar. Y, como comentaba antes, la, en, en tiempo real. En tiempo real significa que podemos actuar sobre, sobre el sistema. Esto es una aplicación muy interesante para operadores logísticos. Eh, voy a pararlo porque aquí, eh, bueno, aquí donde estoy señalando con el ratón es donde están las cámaras, es un arco lleno de cámaras. El, el sector logístico tiene una particularidad y un, un problema. Que, o una necesidad que es que factura por volumen, volumen de palé que, que, que mueven. ¿no? Entonces, eh, hasta, hasta hoy lo que tenían son unos sistemas que, que les hacían, mediante visión artificial, eh, eh, láser, les hacían una medición del volumen. ¿Qué pasa? Que estos sistemas tardan pues, en torno a un minuto en hacer esa operación. Para un operador logístico que mueve miles eh, de paquetes al día, no es viable. No es viable estar parando, llevando ese palet a esa zona, eh, bajándose el conductor para hacer la operación de, de lanzar el, el sistema, que tarda un minuto en, en devolver los resultados. Entonces, hemos desarrollado un sistema de visión artificial inteligente que es capaz, en, en tiempo real, sin parar el conductor, lo único que tienen que hacer es pasar por, por debajo del arco, que tenemos situados varios arcos en, en lo que ellos llaman autopistas, que es lugares por, o zonas por las que tienen que transitar sí o sí. El, pasan sin tener que reducir la velocidad, ni pararse, ni nada, y hacemos una lectura de una medición del volumen y de la, hacemos una lectura de la etiqueta. Con la lectura de la etiqueta, que registramos todos los datos en su sistema y el log eh, correlacionamos con la, con la medición de volumen. Con lo cual, queda todo registrado en su sistema y les permite facturar por, por volumen del 100% de, de los paquetes o de los palets que están, que están moviendo. De otra manera, como venían haciendo, simplemente tienen que confiar en, la, en el volumen declarado por, por el cliente. ¿no? Aquí estamos usando redes neuronales para detectar si el conductor pasa con carga o sin carga. Y, que, y lanzar el sistema de medición de 3D solo cuando la, la carga vaya, o sea, el, el, el toro vaya cargado. ¿Vale? Aquí también es un sistema híbrido de, de visión 2D, visión 3D, con procesamiento clásico y procesamiento en, basado en redes neuronales. Otra aplicación también, para como, como la que he mostrado antes, de, de control de calidad en. en en tapones en este caso, pero se puede aplicar a cualquier tipo de, de envase. Lo hemos aplicado a, a garrafas, a botellas, eh, de, de plástico, de, de, de aluminio, de, eh, de vidrio. ¿Vale? Y hacemos un control de, de calidad del 100% del producto y, insisto, actuando en tiempo real sobre si ese producto hay que retirarlo de la línea de producción. Se actúa sobre ...cualquier sistema de, de, de expulsión mecánica, ya sea por soplado de aire o por algún tipo de actuador que, que empuje el producto fuera de la, de la línea de producción. Y yendo ya a aplicaciones, lo que llamábamos gestión de flujo de personas, aquí nos, sal, nos salimos del ámbito de, de aplicaciones industriales. Bueno, aquí control de, de conteo de personas... Eh, son, son aplicaciones que nos están pidiendo mucho ten, para control de, de aforo, ¿no? tener un control en las entradas y salidas de las personas que entran y salen para hacer una estimación del aforo. En, en aplicaciones de tráfico pues hay multitud de, de aplicaciones. Aquí el, los desarrollos con, basados en redes neuronales también eh, están aportando muchas mucha ventajas frente al, al, al procesamiento clásico somos capaces de, de discriminar qué tipo de vehículo está circulando por una vía, en qué sentido en qué sentido va, si tiene algún tipo de, de, de avería o para lanzar algún tipo de alerta. También hacer un, un control de, del, de, digamos, del aforo ¿no? de, o del, del volumen de tráfico que tienen, que tienen las vías, ¿no? o si hay algún tipo de, de atasco para regular, actuar sobre la regulación de, de los semáforos. Este tipo de tecnologías eh, se están utilizando a día de hoy para cualquier eh, control de este, de este tipo. ¿no? De... Y bueno, esto es un poco lo que os quería mostrar. Y, no sé, si tenéis algún tipo de... Por mí la, la, la presentación ha finalizado. Si, si queréis eh, que repasemos algún concepto, o si tenéis alguna duda o... Eh, sí, José, hay una pregunta aquí de Javier, de nuevo. No sé si la puedes ver tú, te la transcribo. Eh, a ver, que repase cómo lográis entrenar redes neuronales tan optimizadas para trabajar en sistemas embebidos y que infieran con tan baja latencia. TensorFlow, si sí, trabajamos con... Eh, trabajamos con, con, varias, con varios sistemas. Eh, TensorFlow es uno de ellos, pero bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es... Eh, estudiar cuál es el... el framework más adecuado para cada, para cada caso. Eh, y buscamos la red cuál es eh, más eficiente, no la que eh, hace una clasificación mejor, sino la que hace una clasificación mejor en los tiempos que nosotros necesitamos. El, normalmente estamos hablando de que son eh, requisitos muy sencillos, entre comillas, o sea, eh, entrenamos a las redes para ser capaces de, de discriminar, por ejemplo, si una aceituna es, eh, está rota o no, ¿vale? Eh, entonces, en ese tipo de, de aplicaciones son, son muy eficientes y trabajan a, con muy baja latencia. Pero sí que es un tema, es una, es una buena pregunta, porque, porque realmente eh, es un tenemos que estudiar, bien, básicamente es lo más importante a la hora de, de elegir cuál es la red neuronal y, y sobre todo en sistemas embebidos, como comenta Javier, ahí tenemos una limitación porque bueno, aunque cada vez eh, hay tarjetas procesadoras que con, con la con, con GPU y con y con módulos que, que, que se le pueden acoplar a las tarjetas procesadoras que llevan incorporadas esa GPU y que nos permiten trabajar con sistemas embebidos. Pero es verdad que los sistemas embebidos son más eh, limitados en ese, en ese aspecto. Cuando hemos trabajado con, con redes neuronales a las que le hemos eh, pedido mayor eh, prestaciones, hemos tenido que ir a otro tipo de hardware con, con PCs industriales. Entonces, eh, no sé si he respondido bien a la pregunta de Javier, pero sí, es una pregunta interesante porque Realmente ha dado con un tema, con un aspecto muy importante. No todos los sistemas embebidos eh, son válidos para todas las aplicaciones cuando trabajamos con, con redes neuronales. José, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Habéis calculado en alguno de esos casos de uso eh, ROI, o el cliente, con vuestra ayuda? Sí, sí, tenemos, tenemos hecho nuestros estudios. Eh, en el caso del sector logístico, por ejemplo, eh, estamos hablando de que ellos mmm, realmente en, en muy pocos meses, eh, creo que nos hicieron un cálculo de, de unos cuatro meses, podían tener un retorno de la inversión. En, en el sector de, que hemos trabajado más, que es en el sector de la, de la fruta, yo tengo unos cálculos y unas estimaciones hechas de que. En, en dos años eh, se amortiza cualquiera de estos sistemas eh, ampliamente. Si las producciones son, son altas. Eh, estamos hablando de equipos mmm, en los que la vida media es muy larga. ¿eh? O sea, estamos hablando de, de, de sistemas muy robustos. Eh, os he mostrado aplicaciones, por ejemplo, la, la de los tapones, eh, que lleva eh, pues más de 10 años sin que hayamos tenido que cambiar ni la cámara ni el hardware. Entonces, sí, son, son sistemas que, que enseguida que, que echar cuatro números, ves que, el, que, que, que, son, que, que, que son eficientes, vamos. ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? De cara a la venta de, de estos servicios, ¿no? Sí. A ver, que, que, bueno, que lo amortiza rápido ¿no? y, sobre todo, bueno que tienes ahí un retorno fantástico. Y otra pregunta ya última, por mi parte, pues veo que no hay más actividad por aquí, eh, que tenía yo apuntada. El, el, tú decías, ha habido un punto de la presentación que decía, no, estos sistemas eh, aprenden y mientras más estén trabajando, más eh, fiables son o más... Eh, predicen mejor y tal. Eh, claro, me imagino que eso dependerá también del, de, la, de la actividad de la, de la cadena de producción, en su caso, de los ejemplos que nos has puesto y tal, pero más o menos eh, eh, el reentrenamiento de, los, eh, de las redes o lo que sea, de, eh, eh, ¿se sucede con mucha frecuencia o no? A lo mejor tú vas una vez cada, cada mes o cada seis meses y se reentrenan para que sea más, la detección de los objetos sea más eh, eficaz. Más fiable, más eficaz, sí. El, bueno, estamos hablando de, de aprendizaje, no de autoaprendizaje. ¿vale? Entonces, sí, eh, requiere de nuestra intervención a día de hoy. Eh, nosotros, eh, depende del producto, el, por ejemplo, en el caso de los tapones, pues nuestra intervención es, eh, es muy poco frecuente. Cuando tienen un formato nuevo, ellos son capaces de, de trabajar de forma autónoma. El cliente ya tiene... Nosotros le hemos montado una interfaz para entrenamiento de, de casos nuevos, pero normalmente hay veces que requieren de nuestra, de nuestra asistencia. Nosotros nos conectamos en remoto, sin tener que asistir al cliente, sin, sin, sin, sin, que, tengan, sin que tengamos que desplazarnos. Nos conectamos en remoto hacemos una, una serie de capturas de... Ponemos el sistema, aunque esté funcionando en producción, pero lo ponemos en captura de, de imágenes, de ese nuevo formato, por ejemplo, o de, de ese nuevo defecto a, a detectar. Y una vez tenemos almacenado un número alto de imágenes, eh, reentrenamos la... Hacemos el marcaje y reentrenamos la red con, con esos nuevos casos. Y en, cuando ya está el, el nuevo entrenamiento hecho, es cuando... cuando implementamos la nueva la nueva actualización del software. Esto, la mayor parte de las veces, es transparente al cliente. O sea, el cliente, a lo mejor nos llama y nos dice mira que, que este tipo de defecto eh, no lo está clasificando no lo está clasificando bien. O, eh, por ejemplo, nos ha pasado en el tema del higo que, que les ha entrado una partida de higo de quemado, que llaman, ¿no? que es un defecto que no, que no teníamos contemplado inicialmente con este cliente. Entonces, eh, le hemos dicho, bueno, va, vamos a pasar esa partida de, de IGO, vamos a poner en modo eh, almacenamiento de imágenes el software y vamos a reentrenar las redes neuronales para que sean capaces de detectar ese defecto. Entonces, muchas veces, eh, es transparente al cliente, nosotros lo hacemos como una actualización para ir mejorando el sistema. Otras veces, porque van a trabajar formatos nuevos y, y requieren de nuestra, de nuestra ayuda. Y muchas veces es porque se trata de efectos nuevos o porque no están 100% satisfechos de la clasificación que se está haciendo de algún tipo de efecto y por lo tanto tenemos que seguir trabajándolo y mejorándolo. Pero son sistemas que siempre van mejorando y siempre nosotros vamos eh, realimentándolos. Que me imagino que será inevitable que el cliente intervenga, ¿no? Para, digamos, etiquetar sí. un determinado defecto y vosotros, vamos, yo sí. por ejemplo de, de Igo sé poquísimo y seguramente claro. a lo mejor hay un. <risa> sí, sí, sí, sí. El, a ver, hay, hay aplicaciones en las que no necesitamos que el, que el cliente nos etiquete las imágenes y otras en las que es imprescindible. He pasado un poco por alto una aplicación que era de, de perfiles de, de control de calidad en perfiles de acero. En esa, en esa aplicación es para, para una empresa eh, bastante potente de, del sector del metal y tiene a tres o cuatro personas etiquetando imágenes. ¿Por qué? Porque es la única forma, o sea, nosotros hemos sido los únicos que le hemos dado una solución mediante redes neuronales eh, de.. Un, tiene un catálogo de, de defectos impresionante o sea, tiene una, una cantidad de defectos y todos son defectos muy parecidos, que tú o yo, que no somos expertos en, eh, eh, para nosotros es, es el, el mismo defecto, sin embargo, eh, son defectos diferentes y, y ellos quieren tener clasificado porque según el tipo de defecto, el, en su línea de producción el problema está en, en algún sitio, ¿no? Entonces ellos quieren intervenir sobre la máquina en función de los defectos que se vayan viendo. Que, eh, ¿A dónde iba? El, ese tipo de clasificación nosotros no, no, no somos capaces de hacerla, ese tipo de, de etiquetado. Entonces lo, lo están haciendo ellos, lo está haciendo el cliente. Otras veces no, porque otras veces si tú dices, yo no soy experto en higos, pero bueno, el, el, hay productos que sí somos nosotros capaces con, con algunas imágenes que nos ha pasado el cliente o que nos ha... con algunas explicaciones si somos ya capaces nosotros de, de hacer ese etiquetado. Y en, en muchas ocasiones lo que hacemos es etiquetar y que el cliente supervise ese etiquetado. Muy bien. Bueno, pues eh, lo dejamos a, aquí. Eh, son las 7 y 28, casi rabiosamente a la hora prevista. Eh, José, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante y me ha gustado mucho el, el, esa parte final de de vídeos porque, bueno, muchas veces vemos las explicaciones, los gráficos, los diagramas, los flujos, etcétera, pero hasta que no ves una cadena de, de ciruelas corriendo por ahí a tropecientos por hora y, y ver cómo funcionan los brazos gracias a los brazos robóticos, cómo lo detectan, etcétera, la verdad que es impresionante, ¿no? Así que no me queda más que darte la enhorabuena y porque la verdad que estáis haciendo un trabajo excelente ¿no? y seguro que os va a ir muy bien. ¿no? Y a ti, sobre todo, muchas gracias, en estos tiempos tan complicados pa, por, bueno, por asistir y, y deleitarnos con tu participación. Así que nada más, cerramos. Muchas el... gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Muchas cerramos gracias la sesión por... y gracias a todos. ¿Dime? No, no, simplemente daros las gracias a, a ti particularmente por, por haber invitado a la Escuela de Organización Industrial por, por, por contar con, con nosotros en todos estos temas y... Y por la labor que estáis haciendo, porque me consta que, que estáis, estáis creando una cantera de gente especializada en, en inteligencia artificial, eh, muy bien formada, y, y nosotros nos estamos también en parte beneficiando de, de esa cantera. Así que también Fantástico. agradeceros a vosotros. Los, Fantástico, fue nada, labor quiero... formativa. Eh, muchas gracias a todos y, y hasta otro y webinar, a los ¿no? también. Adiós pero